Buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos acompañan de toda nuestra región. Mi nombre es Diva Lizeth Murillo. Me complace ser moderadora de la segunda charla en una serie de tres partes titulada Decenio Afro Eleva Tus Aspiraciones en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en conmemoración del Decenio Internacional de las Naciones Unidas para los Afrodescendientes. El desenio es una iniciativa global centrada en el reconocimiento en la justicia y el desarrollo y es particularmente relevante en el hemisferio occidental. Aproximadamente 200 millones de personas afrodescendientes viven en las Américas y están presentes en todos los países de la región, pero a pesar del progreso, los afrodescendientes, especialmente las mujeres y las personas LGBTI, continúan sufriendo, y sufren, eh, continúan sufriendo discriminación y también altos índices de pobreza y acceso limitado a la educación y a los servicios básicos de salud. Así que la primera parte de la serie de afro se centró en el liderazgo político y en la participación política democrática. Esta segunda parte, Eleva tus aspiraciones, cubrirá el emprendimiento femenino. En los Estados Unidos, las mujeres afrodescendientes representan el grupo de empresarios de más rápido crecimiento en el país. Sin embargo, las mujeres afrodescendientes, tanto en los Estados Unidos como en todas las Américas, continúan enfrentando barreras para hacer crecer sus negocios y acceder a financiamiento. Hoy exploraremos las soluciones a estos desafíos, consejos prácticos para emprendedoras y los beneficios económicos de invertir en mujeres fundadoras de ascendencia africana. Antes de presentar a nuestro panel, me gustaría dar una bienvenida especial a todos y todas nuestros espectadores y grupos en línea que nos acompañan desde las embajadas de Estados Unidos y las American Space en toda la región. A lo largo del programa, también vamos a saber, a querer saber sobre ustedes, de los espectadores, sus opiniones sobre la discusión y sus preguntas para nuestros paneles, por supuesto. Así que les invitamos a hacer sus preguntas a través del, del espacio de chat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 Ahora es un placer presentar el panel de hoy. Con ustedes, Julisa Prado, quien nos acompaña hoy desde Los Ángeles. Es la directora ejecutiva y fundadora de Rizos Kurs, lanzado en octubre del 2017. Rizos Kurs es una línea de productos para el cuidado del cabello que empodera a las mujeres y niñas de color a sentirse orgullosas de su cabello naturalmente rizado y que muestra que el cabello rizado es hermoso. Como empresaria con raíces afromexicanas e influyente en las redes sociales, ha ganado seguidores como defensora de los rizos naturales, promoviendo la belleza y la hermandad latina entre las mujeres. Gracias, Yulisa, por acompañarnos hoy. Gracias. También me gustaría dar la bienvenida a Luana Osemela. Ella nos está acompañando desde Qatar. Luana es especialista en desarrollo social en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde es responsable del liderazgo técnico y el diálogo político sobre las desigualdades de género y también de raza, así como del diseño y la evaluación de proyectos de desarrollo económico y social. Luana fundó actualmente, eh, también dirige Innova Capital, que es un proyecto del BID para identificar y respaldar a las nuevas empresas afrobrasileñas de alto crecimiento. Damos una cordial bienvenida también para Luana. Por último, pero no menos importante, Juliana Garaizar nos acompaña desde Houston, Texas, donde es la directora de TMC Venture Fund. Ella es miembro de la junta directiva en la asociación Angel Capital y es asesora principal en portafolio Consumer Fund y también de Rising Time Fund, así como una miembro de CoFund o Cofman. Eh, fellow, además Juliana ayudó a iniciar We Angel, que se centra en invertir en empresarias latinas y se ha desempeñado también como directora gerente de Houston Angel Network y Sophia Business Angel. Gracias Juliana y a todas por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, una vez más bienvenidas y bienvenidos a todos por acompañarnos y es hora de entrar en materia y comenzar nuestra discusión. Para empezar me gustaría discutir la información relevante de la región sobre las mujeres empresarias afrodescendientes. Luana, ¿cuáles son algunas de esas estadísticas, de esas tendencias que ves en la región con respecto a las mujeres eh, empresarias y a las empresas propiedad de mujeres eh, afrodescendientes? ¿Y cuáles son esas tendencias para invertir en estas empresas? Bueno, primero, gracias. Um, desde el Banco de, de Interamericano de Desarrollo, nosotros empezamos a mirar estas estadísticas. Y, y la primera cosa que, que llama atención es que 65% de los microempresarios están concentrados en eh, Brasil, Colombia y México. Y yo traigo aquí un poquito de la estadística de Brasil, porque es donde hay mayor abundancia de datos con la perspectiva racial. Eh, Brasil tiene aproximadamente hoy 27 millones de emprendedores, donde de estos hay más o menos 5 millones de micro y pequeñas empresas. Los afrodescendientes en general son ya la mayoría de los emprendedores, pero cuando miramos los datos eh, con, con incremento del tamaño de la empresa, vemos que la participación de los afrodescendientes disminuye bastante. Las mujeres afro eh, son solo eh, menos de siete, son 7% de las micro y pequeñas empresas y cuando miramos eh, entre las 500 mayores empresas, las mujeres afro son menos de un por ciento de los ejecutivos eh, liderando estas empresas. Estos son algunos de los datos que en las publicaciones que, que están en línea del Banco sobre eh, la diversidad racial de las 500 mayores empresas. Eh, en términos de tendencias, hay una tendencia de mejora, eh, como mencionaste, eh, la, la, tanto la participación, el número de, de empresas eh, lideradas por mujeres que emplean al menos una persona está en tendencia eh, creciente, eh, ha incrementado un 25% en los últimos 10 años y un crecimiento mucho más alto que en el resto de, de del segmento empresarial y los ingresos también tienen una, un incremento, están en una, una tendencia de incremento positivo. Estas son algunas de las, de las estadísticas que, que, que podía mencionar a estos respecto. Muchas gracias, Luana. Ahora es turno para Yulisa. Yulisa, usted es una de las fundadoras, eh, mejor, la fundadora y la directora general de Rizos Course, y también organizas un taller llamado Anapologetically, eh, jefa para apoyar y empoderar a tus colegas emprendedoras. Pero también nos podrías destacar cuáles son algunos de esos puntos principales de ese taller. Sí, um, el taller toma seis puntos y voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible. Pero el primero es emprende un negocio siguiendo tu pasión. Y lo que esto significa es, número uno, identifica cuál es tu pasión, qué es lo que te hace latir el corazón. Y después de identificarlo, ahora puedes buscar un modo en convertirlo en un negocio. Hoy en día tenemos tantas um, herramientas con las redes sociales, con el internet, para poder crear un negocio de cualquier cosa, aunque te guste dibujar, si te gusta el, para mí era el cabello rizado, hay modo de crearlo y buscar un modo para que sea un negocio donde tú puedas um, compartirlo, aunque sea un servicio o sea un producto con otras personas. Um, el segundo es tu comunidad te empujará hacia adelante. Y lo que eso significa es, muchas veces, cuando empezamos negocios, especialmente um, usando um, en, en las redes sociales o en el internet o en e-commerce, Uh, pensamos que vamos a, a tratar de, de, de conectar o buscar clientes fuera de nuestra comunidad, fuera de nuestra comunidad inmediata. Pero hay mucha más oportunidad uh, que alguien que tú tengas algo en común con, te apoye, te, te crea, en, te, tenga una conexión con tu negocio y te ayude a buscar hasta más clientes. Y esto se conecta con mi punto número tres, que es utilizar las redes sociales para conectar con otras jefas. Ahora, para lo que yo pude hacer con Rizos Cross, para uh, enfocarme primera, primero en, mis, en mi comunidad, para buscar clientes, fue um, yo conectar con otras mujeres que a lo mejor eran similar con otras mujeres latinas que tenían negocios. Y así... Creí, creí, em, que ah, hicimos una comunidad que nos llamamos las jefas, así nos, nos, nos decimos nosotras. Pero lo que hicimos es, eh, los clientes que yo tenía, los clientes que ellos tenían, era como si los compartíamos. Entonces, um, eran, eh, puede ser en cualquier otro negocio. Yo trabajé mucho con, por ejemplo, otra compañía que se llama Hija de tu Madre, que ellos tienen... Um, chamarras con banderas, tienen estos, estos um, uh, collares. Otro negocio era de, de velas, puede ser cualquier otro negocio. Pero lo que me ayudó mucho a Rizos Cross fue que nosotras ju juntas hacíamos um, um, diferentes especiales, a veces um, hacíamos sorteos, lo que sea. Pero era como si nos regalábamos nuestros clientes. Y si sí, hay que decir que su, sus clientes a lo mejor no tenían cabello rizado, ellos a lo mejor tenían un papá, una mamá, um, una maestra, alguien que sí lo tenía, y porque eran parte de mi comunidad, porque ellos um, habían oído y, y era una marca que ellos confían en, ellos era como si pasaban, regaban la voz como si yo era parte de la familia también. Entonces, por eso yo... Digo mucho que no solamente us, us, usan, um, usen las redes sociales, Instagram, Facebook, como marketing, pero también para conectar con otras, otros negocios, conectar con otra comunidad con quien tú puedas colaborar y crecer los dos negocios juntos. Um, el tercero, digo, disculpe, el cuarto, es defiende lo que crees, no tengas miedo de ser auténtica. Lo que esto significa es, cuando yo empecé, muchos me dijeron que era una muy mala idea um, conectar mi cultura y traer mi cultura um, con, con vendiendo productos. Me decían, rizos, girls, debes poner otro nombre que sea solamente en inglés. O debes, no, a lo mejor no hablar tanto de tu cultura. No debes hablar tanto de la latina. No debes... En, a involucrar tu, um, tu, lo que tú crees. Por ejemplo, nosotros tuvimos, hacemos diferentes eventos para informar um, a personas sobre sus derechos inmigratorios, por ejemplo. En, muchos me decían, sepáralo. Es una muy mala idea um, entrar eso a un negocio que, que no, no debe tener cultura. Pero para mí, Rizzo's Cross es como mi hija. Y mi hija y yo, somos latinas, y somos muy orgullosas de nuestras raíces. Entonces, era muy importante para mí, igual de que Rizos Curls es de rizos de cabello, es igual de importante que sea de mi cultura, y sea de, para la comunidad. Entonces, yo en todo lo que he hecho con Rizos Curls, trato de traer ese, ese espíritu, eso que, que, que, que es parte de mí, que es mi cultura. Entonces, eso fue lo que me lo que personas conectaron con y eso fue lo que nos hizo diferentes a otras personas. Era la parte que me decían que, oh, no es, no es una buena idea, fue lo que nos ayudó a tener éxito. Fue lo que nos ayudó que otras personas en otros países, aunque no sean latinos, ellos era como um, lo miraban que, que auténtico y, y, y, y se conectaban con el mensaje y nos apoyaron como si fuéramos parte de la familia. El quinto uh, el punto es usar tu creatividad. Lo que te falta en dólares de marketing se puede compensar con creatividad. Ahora, lo que digo es, muchas veces, personas tienen miedo de empezar un negocio porque piensan que necesitan tener muchísimo dinero de marketing, muchísimo dinero para poder um, invertir en, en su negocio, ¿verdad? La mayoría de mi, de mi dinero lo usé en crear los productos, en las fórmulas, en, en tener mi producto. Entonces, cuando ya era tiempo para lanzar, yo tenía cero dólares para marketing. Pero yo tenía un teléfono y entiendo muy bien las redes sociales. Y tengo una familia gigante. Entonces, lo que no tengas el dinero, puedes ser hacerlo, puedes hacerlo creativo. Por ejemplo, um, hay muchas marcas que usan, gastan miles de dólares en campañas para hacer videos o fotografías, etcétera. Lo que yo hice fue usar mi teléfono, tomar, yo um, usaba cosas que yo tenía en mi, en mi casa, una planta de sábila, que okay, la acomodaba aquí, ponía mi producto aquí, lo, lo hacía ver como, como fuera de profesional de Instagram. Y yo misma con mi teléfono tomaba las fotos, Um, yo me entraba a YouTube, me entraba a Google a buscar modos en cómo puedo editar las fotos para que se vean más profesionales. Entonces, yo misma las editaba, you know, abría, con, con, con las, um, las ponía en la página de Facebook, de Instagram, um, y así mismo hacía ver una fotografía que a otras compañías pagan un profesional fotógrafo, un set, una cámara profesional, todo eso, las, ha, las hacía ver como al, al mismo nivel casi a eso. Pero era porque yo usé mucha creatividad para tratar de, um, de hacerlo. Pero eso es con todo. Puedes hacer videos, puede, puedes puede ser creativ creativo en lo que hagas, porque tenemos las herramientas como las redes sociales que nos ayudan a conectar con millones de, de personas. Um, que, que ellos pueden, um, e, e, ellos pueden uh, ver una fotografía, a lo mejor entenderlo y, y hacernos preguntas y así conectar y hablar y vender tu producto o tu servicio. Excelente. El sexto, punto, oh, El sexto punto es ten paciencia y maneja tus finanzas. Um, antes de empezar un negocio, muchas personas creen que, otra vez, debes tener, tienes que tener muchísimo dinero, um, tienes que buscar inversionistas, tienes que, que um, te, ya, ya, ya tener dinero para inver, invers, invertir en tu negocio. Pero muchas veces esas personas cuando les preguntan exactamente en qué vas a gastar ese dinero, en qué lo vas a usar, muchas veces como no, no, no tienen ese plan, no tienen esa estrategia, exactamente cómo lo van a utilizar ese dinero. Entonces, mi, um, lo, lo, lo que mi es, número uno, es el dinero que tú tengas o lo poquito que tú, acá decir, ganes con tu negocio, lo tienes que reinvertir. Pero necesitas un plan, una estrategia muy específica de cómo vas a usar ese dinero y hacerlo más largo. A tener prioridades de um, cómo vas a poner ese dinero porque antes de irte a buscar inversionistas etcétera primero usa, usa tus los, las herramientas que tú mismo tienes y lo que tu comunidad tú tu, tú tu, you know, la, las conexiones que tú has hecho para primero tratar de lanzarlo porque muchos tenemos miedo de no hacer algo porque necesitamos que todo sea perfecto y eso no es cada día Tú puedes, aprendes algo nuevo. Um, cada día es, es, um, es, es un, un día nuevo de, a, a lo mejor, cambiar tu negocio, cambiar tu estrategia, cambiar tus planes. Pero rizos cross es 100%. No tengo ningún inversionista. Es completamente um, yo, yo misma. He invertido en mi propio negocio. Aún no, no hemos usado inversionistas. A lo mejor un día sí, um, pero... Yo no quiero hacerlo hasta que sea completamente necesario y sea, la, y sea porque hay algo específico que yo necesito usar ese dinero para lograr que no podría lograrlo sin ese dinero. Um, entonces, sí, es ser paciente, entender tu negocio, entender tu cliente, entender um, qué, qué, qué quiere tu cliente, qué quiere ver tu cliente. ¿Qué, ¿Qué otras marcas ellos um, apoyan? Y tratar de ponerte la mente de ellos y hacer lo posible con el más poquito dinero que tú puedas para tratar de grabar, agarrar su atención para tu negocio. Excelente. Gracias por esos grandes consejos, Yulisa. Entonces, hay diferentes maneras de adquirir financiación como empresario. Uno, como comentó Yulisa, es la autofinanciación. Otra forma es la inversión. Juliana, como inversionista, ¿cuáles son esos puntos claves que buscas con respecto a las posibles inversiones? ¿Tienes alguna sugerencia para solicitar financiamiento? Sí, claro. En, en primer lugar, quería decir que la idea de Julissa de empezar con tu dinero es muy, muy buena. Siempre hay que saber que el capital más barato es el de tus clientes y, y hay que empezar por ahí. Luego, si quieres crecer tu negocio, en vez de crecerlo con la rampa de autofinanciamiento, crees que tienes más potencial y que puedes entrar a nuevos mercados, puedes apalancar ese autofinanciamiento con deuda. Y para eso puedes ir a bancos, eh, cuando tienes igual colateral, o tienes, puedes hacer factoring dependiendo qué tipo de, eh, de facturación tengas, o si tienes algún tipo de bien inmobiliario que pueda servir como garantía, eso también es muy importante. Y, y si no tienes acceso a financiamiento de deuda, que es la parte de capital que también es más, más barata, pues entonces ya puedes pasar a lo que son las financiaciones externas, eh, que son la parte de equity. Y entonces ahí hay diferentes eh, términos de financiación. Están los business angels, que muchos conocemos a través de eh, shows como Shark Tank. Y luego ya está el venture capital. Y dependiendo un poco de qué tipo de inversionistas inversionista seas, tienes diferentes criterios. Eh, los Business Angels, normalmente, como comenté, son emprendedores que ellos mismos han conseguido vender su propia empresa y han conseguido con ese dinero, eh, pues, hacerse un, de un capital que quieren reinvertir. No solo en términos de reinvertir en otros emprendedores que sean parecidos a ellos, sino que también quieren eh, invertir su expertise. Todo lo que han aprendido cuando han lanzado una empresa, quieren otra vez eh, intentar compartirlo con otros emprendedores. Entonces, esos inversionistas, además de tener criterios de los que voy a hablar ahora, eh, tienen una especie de de criterio más emocional que pueden tener los Venture Capitalists, eh, porque es su propio dinero. Cuando estamos hablando del Venture Capital, son fondos de inversión que están ge gestionando profesionalmente el dinero de otras personas, con lo cual sus criterios son mucho más objetivos y más financieros. En términos de Business Angels, tenemos que mirar esos objetivos de los que os voy a hablar ahora, pero también está y muy, muy latente la química. La química del emprendedor... Con el inversionista, porque normalmente un inversionista ángel eh, es, forma parte de la empresa, se lleva un porcentaje de la empresa y normalmente se queda bastante tiempo, se queda de 6 a 7 años hasta que haya lo que se llama un evento de liquidez donde el inversionista pueda salir con un retorno. Eh, en muchos casos eso es mucho más que un matrimonio y entonces hay que llevarse bien y hay que tener una cierta química. Eso en muchos casos es más importante que los objetivos, eh, criterios que pueden haber, eh, que ahora voy a comentar. Eh, en, en el primer caso lo más importante es tener eh, un producto que resuelva un, lo que se llama un problema latente y grave, que se suele llamar lo que es el, el, el pain o, o el, el, la necesidad del, del mercado, esa necesidad también tiene que ser sostenible a largo plazo y, y tiene que ser también defendible, ¿no? Porque si tú llegas a un mercado con una idea que es única, pero luego no tienes dinero para protegerla con una patente o, o, o empiezas a lanzar tu producto y puede ser que alguien, algún competidor que tenga más dinero que tú, eh, pues copie la misma idea y la pueda llevar a cabo más... Eh, eficientemente que tú. Entonces, eso es una manera muy, muy importante y el producto tiene que tener, pues eso, un, un, un, una ventaja competitiva que sea sostenible en el tiempo. Segundo, es muy importante que el mercado sea suficientemente grande. Hay productos que son muy nicho y que pueden tener, eh, yo qué sé, el 80% de un mercado, pero ese mercado ser demasiado pequeño. Eh, y no solo que el mercado sea pequeño, sino que también puede ser que no tenga perspectivas de crecimiento o sea un mercado que esté medio estancado. Entonces, hay mucha, mm, muchos estudios de mercado. Y, y si ves en internet, dependiendo del mercado que te quieras meter, puedes tener las estadísticas de cuánto vale el mercado en un país y cuáles son las perspectivas de, de crecimiento. Eh, para los inversionistas es muy importante que el mercado donde se quiera invertir sea un mercado creciente. Eh, lo más importante en realidad, como vuelvo a repetir, es el tema del equipo. Eh, una idea solo se vuelve oportunidad cuando hay un equipo bueno que lo ejecuta. Eh, hay mucha gente que me viene a decir, ah, yo tuve la misma idea que esta empresa o que la otra empresa allá, pero al final las ideas son gratis. Lo importante es tener el equipo. Eh, que pueda ejecutar. En ese caso, eh, cuando tú empiezas como emprendedor y tienes una gran idea, la primera venta súper importante que tienes que hacer es no, no es a tus clientes, sino al equipo que va a hacerlo contigo. Porque en muchos casos, ese equipo, eh, en un principio, igual no puede ni percibir un salario, igual puede percibir acciones o puede percibir promesas de, eh, de, de, de, de acciones, pero, pero es muy importante que ese equipo también eh, compre la idea y considere la idea de negocio como, como suya propia. Eh, por eso es muy importante que el equipo no solo tenga la, la expertise en, el, en, en, en términos de todo lo que es eh, el mercado y también la, la generación de producto, pero también que el equipo sea muy complementario. Eh, en un principio, eh, puede ser que un equipo empiece con una persona que es la persona que ha tenido la idea y en ese momento va a tener que hacer un poco de todo va a tener que ser como yulisa la que hizo el producto la que hizo el marketing la que hizo todo pero cuando una vez que eh, consigues por fin eh, convencer a más personas para que eh, estén en tu equipo entonces tienes que ver un poco la complementariedad y puedes tener igual a la persona que desarrolló toda la parte tecnológica o toda la parte científica y luego tener también a la persona que puede ser más la persona de business que lleva el tema eh, de marketing o el Financiero. Eh, y luego, muy importante es el modelo de negocio. Eh, una cosa es qué producto decidas poner en el mercado y otra cosa es cómo lo vas a vender. Es decir, cómo te va a pagar el cliente. Puedes hacerlo con un producto que sea una unidad y que sea un producto de consumo, pero luego hay otros eh, modelos de negocios que son muy interesantes y que a los inversores les gusta mucho, que son los modelos recurrentes, es decir, cuando tú tienes una especie de suscripción eh, de tamaño anual o mensual, que sabes que mm, cuando consigues un cliente, no solo va a pagar una vez, sino que va a pagar de manera recurrente, entonces eso es muy mucho más interesante para el inversionista, porque ya sabe, desde el año uno, cuánto tiempo le puede durar un cliente más o menos y cuánto va a ser el beneficio que ese cliente eh, le va a otorgar. Eh, los modelos que son, como comenté, escalables, que requieren eh, igual una inversión inicial que puede ser más o menos fuertes. Por ejemplo, si quieres desarrollar software o si quieres desarrollar algún producto de innovación con las fórmulas como las de Yulisa, pero que luego necesiten menos gastos adicionales para poder venderse. Pues eso, una vez ya desarrollado el software, pues está desarrollado y solo necesitas un poco de dinero extra pues, para mantenerlo e innovarlo. Lo mismo con las fórmulas. Las fórmulas ya se crearon, los productos están ahí eh, y ya no necesitas tanto dinero para crear más productos. Eh, todos esos modelos de negocios que se llaman muy escalables son los que interesan mucho a los inversionistas. Y como último, eh, hablamos también de la manera de llegar al mercado. Es muy importante la estrategia de mercado, cómo se va a llegar. Eh, si quieres tener una, una expansión primero a nivel local, eh, luego si quieres hacerlo a nivel estatal, luego si quieres hacerlo a nivel internacional, y quién te va a ayudar a ese tipo de expansión. Y para ese tipo de expansión tienes que tener un business plan eh, como comentó Yulisa y para eso tienes que saber exactamente cuánto te costaría llegar a ese tipo eh, de, de, de producto, de lanzamiento de producto en diferentes mercados y cuánto dinero te, te tocaría. Eh, hay una cosa muy importante eh, que creo que atañe a las mujeres en general eh, comparando con los hombres y yo creo que a las afrolatinas también eh, por las, el tema de estadísticas que comentó Luana creo que es importante. Eh, como mujeres eh, y afro-latinas incluso más tenemos la tendencia a quererlo hacerlo todo nosotras solas, de depender de nosotras mismas, eh, conseguir autofinanciación, eh, pero en muchas ocasiones también igual hay que ser un poco más eh, visionaria y decir, bueno, mi producto tiene más potencial de lo que estoy generando ahora, mi producto puede tener mucho éxito en otros mercados. Y lo puedo hacer un crecimiento de manera orgánica, que puede ir a hacer así, pero igual con financiamiento externo, que puede ser deuda o puede ser, eh, pues eso, inversionistas, eh, igual ese financiamiento se puede apalancar y te pueden ayudar a crecer de esta manera, ¿no? Y entonces igual puedes tener un porcentaje de tu mercado que puede ser mucho más... Eh, interesante para ti aunque tengas un menor porcentaje de tu empresa porque entonces compartirás un pastel más grande eh, con otra gente que serían tus inversionistas pero esos inversionistas serían los que te ayudarían a hacer el, eh, crecer el pastel o sea que hay veces es que hay que preguntarse si es mejor tener 100% de una cosa que vale 10 o igual un 80% de una cosa que vale 1000 y ese es el tema que a veces eh, no consideramos, queremos tener muchas cosas bajo control y queremos hacer muchas cosas con lo que llamamos el bootstrapping, intentando solo invertir lo que generamos, pero hay veces que si tenemos una visión un poco más grande de lo que puede ser nuestro negocio y si aceptamos ayuda externa, eh, nuestro negocio puede crecer mucho más, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Lo último que quería hablar es que si por fin decidimos eh, aceptar eh, inversionistas en, eh, externos, que entonces tendrían eh, un pedazo de nuestra empresa, un porcentaje de esa empresa, eh, también hay que pensar que aunque esos inversionistas sean muy pacientes, eh, también tienen que salir, y la estrategia de salida eh, pues hay que empezar a, a planearla desde el principio, cuando el inversionista intenta entrar en tu empresa. Hay varios tipos de salidas, y bueno, hay veces que es muy difícil empezar a hablar de salidas cuando en realidad acabas de empezar el cortejo con un inversionista externo, pero para ellos es muy importante que lo consideres. Eso no quiere decir que tengas que firmar con sangre que esta es la manera en la que vas a, a dejarles que, que salgan de, su negocio, de tu negocio, pero es importante tener un plan. Hay varias salidas, como comenté. Lo importante es que a su, al inversionista devuelva su dinero con un una tasa de retorno. Eh, y se puede hacer pues, a través de maneras más o menos creativas. Eh, unas maneras importantes serían si alguien más compra tu empresa, eh, que entonces ya sería un éxito total, o podemos hablar incluso de una salida en bolsa. Ahí está, eh, pero hay gente que empieza diciendo, no, pues eh, yo no quiero vender mi empresa o, o no quiero salir en bolsa. Hay otras maneras también de hacer salir a los inversionistas. Pero ahí oh. lo importante, Juliana, entonces es saber cómo van a ser esas salidas. Gracias, Juliana. Bueno, Gracias. realmente esta ha sido una gran discusión que tiene mucho de fondo, pero ahora quisiera referirme a las preguntas que llegan de nuestros televidentes en toda la región. Para aquellos que están mirando, intentaremos responder la mayor cantidad de preguntas posible de acuerdo. Entonces, vamos a la primera pregunta. Marito de Venezuela pregunta, ¿cuáles fueron los miedos y las barreras que enfrentaron y cómo lograron vencerlos para alcanzar el éxito? ¿Cuáles fueron los miedos y cómo lograron vencer esos miedos, esas barreras? No sé si, eh, por ejemplo, Yulisa puede respondernos. Yeah. Um, yo diría un miedo que yo tenía era, um, eso lo, es eso lo que dije, es, es, es fue que no tener suficiente dinero para sacar adelante mi, mi bebé, porque yo no esperaba que el costo en, en, en um, crear las fórmulas y comprar el producto iba a ser tan alto. Entonces, el dinero que yo sí había ahorrado se me fue súper rápido, en crear las fórmulas y tener todo el producto. Entonces mi miedo era um, no poder tener dinero para efectivamente hacer el marketing. Um, pero para mí, lo que, lo que en mi caso me ayudó mucho fue que mi comunidad, fui, fui creativa y conecté con mi comunidad. Um, y lo que otras compañías pagaban mucho dinero para hacer, a mí me lo daban gratis. Um, fui a uh, publicaciones como Forbes, People, BuzzFeed, uh, uh, Refinery29, uh, Me Too, Remezcla. Todas esas publicaciones, uh, muchas, muchas de ellas eran latinas también, como que se conectaban mucho con mi mensaje, y con quien yo era. Entonces, yo empecé a ver que todos ellos lo hacían por gratis. Yo, yo no tenía ningún... PR, no tenía um, un, un you know, a, a, algo de pa, para hacer el, el marketing. No tenía mucho dinero, pero reinvertí re en todo. Y también um, me aseguré de ser auténtica, de, de, de que ellos, de otras personas, puedan conectar conmigo. Porque no tenía mucho en marketing para hacer algo tan grande. Pero lo que yo sí tenía era um, esta, um, lo, lo que yo sí tenía era um, Knowledge era el conocimiento. Sí, el, el, el, el conocimiento en el cabello, en el cabello rizado. Tenía Perfecto. conocimiento de cómo usar ciertos productos, qué ingredientes son mejores para tu cabello. Yo tenía mucho conocimiento que otras personas querían y yo pude compartir con ellos. como dije antes, colaborando con otros negocios. Excelente. A, Excelente, Luana. Muchas gracias. Vamos a continuar con más preguntas de nuestros espectadores. Para Luana, ¿cuáles han sido algunos de los mayores desafíos para expandir las oportunidades económicas para las mujeres afrodescendientes en Brasil? Específica, específicamente, es para hablar de Brasil y también en América Latina y el Caribe, ¿y cuáles son algunas de las soluciones? Eh, creo que para nosotros en el Banco Interamericano eh, fue primero necesario reconocer el gran impacto que podría tener invertir en las mujeres y hombres afro de nuestra región, impactos económicos en términos de generación de empleo y Producto Interno Bruto impactos en reducción de las desigualdades de nuestra región y de nuestros países, o sea, eh, beneficios en la efectividad del desarrollo, es, es, es, o sea, invertir en mujeres afro emprendedoras conlleva todos estos beneficios. Una vez reconocido esto, las, el principal desafío que que quizás encontramos fue el tema de la cartera de proyectos, ¿verdad? Entonces, sabíamos que queríamos hacer algo, que queríamos hacer un, un piloto, una iniciativa, pero que, que el desafío principal cuando empezamos a hablar con los actores del ecosistema fue, pero ¿dónde está la cartera de proyectos? ¿Existen eh, mujeres líderes de empresas, mujeres afro principalmente, líderes de empresa que, pu que pudiéramos con esta cartera que crear un instrumento o crear un, un programa específico. Entonces, y, y a partir de, de, de los datos, sabíamos que existían muchos, pero ¿dónde están y cómo llegar? ¿No? Entonces, esto fue un, un desafío que a través de colaboraciones con eh, Endeavor, con la red de inversores ángeles de Brasil, o sea, con el propio sistema brasileño de desarrollo microempresarial, el SEBRAE, eh, pudimos eh, entonces encontrar, mapear una cartera de proyectos con emprendimientos novedosos ¿no? que estarían quizás en condiciones de recibir eh, un programa de aceleración, como hicimos. El, el segundo de, eh, desafío o barrera que, que puedo poner es la, la, los estereotipos. Eh, una cosa que Juliana comentó de este eh, quizás eh, matrimonio, ¿verdad?, que hay entre el inversor inversionista y el emprendedor y, y nosotros nos deparamos con un gran estereotipo y prejuicio eh, cuando hablamos con algunos actores del mercado financiero de que, de, de que emprendimientos de mujer afro son emprendimientos de subsistencia, ¿verdad? Son emprendimientos poco novedosos, poco productivos, o sea, de bajos retornos. Y, y esto fue un, un, quizás una barrera difícil de superar y solo conseguimos superarla cuando una institución, quizás como el Banco Interamericano, presenta una cartera de proyectos atractiva con mujeres afro eh, en su liderazgo, ¿verdad? Entonces fue importante eh, darle visibilidad a este segmento ¿no? y traer esta credibilidad también al segmento para desmistificar un poco esto. Eh, y el tercero, quizás, la, la falta de aliados estratégicos eh, con eh, eh, la agenda de inversión en mujeres afro en el, el topo de sus, sus prioridades, ¿verdad? Entonces, eh, instituciones clave para nosotros como el seguimiento empresarial, hay muy poca diversidad étnico-racial. El mercado de capital o financiero de Brasil es 99% de hombres blancos. Entonces es, es difícil llegar y encontrar de cara a un eh, aliado estratégico en el sector privado, en los fondos eh, de venture, de equity, que esté interesado en armar algo, ¿no?, en este, en este sentido. Eh, pero una de las alternativas y estrategias que hicimos en el marco de Innova Capital fue justamente apoyar a que los actores eh, del sistema financiero buscasen mayor diversidad, ¿no? Entonces, en Endeavor, entre los embajadores, no había una mujer afro, de, de los quizás más de 100 embajadores y entre los inversores no había con una red de 300 personas. Entonces nosotros, con Innova Capital, también buscamos fomentar esto. No, por un lado, identificar 30 emprendimientos de alto potencial de crecimiento, brindarles las herramientas de capacitación, de pitch, ¿verdad? de conexión, visibilidad, pero por otro lado, y estimular y proliferar eh, el ecosistema con otras iniciativas, con nuevos aliados para de así tornar esta iniciativa sostenible. Muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta de nuestro público. ¿La solución para crear más fondos y firmas de capital de riesgo se enfoca específicamente en grupos marginados o están trabajando con inversionistas que tradicionalmente han estado financiando nuevas empresas fundadas solo por hombres para alentarlos, a ampliar su alcance o es una combinación de ambos? Bueno, para mí eh, resulta que... Yo creo que es una combinación de ambos. Eh, estamos intentando eh, crear fondos que invierten en mujeres, pero muchas veces es muy difícil convencer a hombres que han estado eh, viendo el mercado de una manera muy masculina eh, en pensar que hay negocios de mujeres que son interesantes, porque hay que tener en cuenta que 80% de las decisiones de compra, las toman las mujeres, eh, pero no tomamos las decisiones de inversión. O sea, que al final llegan al mercado empresas que no nos interesan tanto. Eh, ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Eh, eh, crear fondos pero como vemos que cambiar el venture capital es muy difícil porque es una empresa muy tradicional en la que la gente conoce a la gente, en la que sí. los socios son los que intentan eh, contratar a gente que se parece mucho a ellos. Hay dos maneras. Cada vez hay más estudios que indican eh, que invertir en empresas que son diversas, que tienen mujeres, que tienen minorías... Eh, da un 35% más de rendimiento. Y eso son estadísticas que están probadas. Entonces, más y más eh, fondos se dan cuenta de que tienen que traer diversidad a su cartera porque también es una cosa que trae retorno. Eh, Aún así, para ellos es muy difícil encontrar esa diversidad porque la misma gente que mira esas inversiones no es diversa. Y entonces lo miran desde un prisma que no es diverso. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Pues lo que intentamos hacer es... Eh, Tomar las, las armas por, por nosotras mismas y decir, bueno, pues si en, en, en gente como eh, Silicon Valley o los fondos que se están creando en Latinoamérica no están poniendo suficientes eh, mujeres como partners, vamos a crear otros fondos que igual pueden que no sean venture capital en un principio, pero pueden ser eh, fondos más pequeños, fondos que se llaman eh, micro fondos o fondo ángeles, donde mujeres que igual tienen menos capacidad eh, de, de poner dinero a la mesa, eh, ponen lo que tienen. Entonces, el, el, el tema de portfolio, que es uno de los fondos en los que yo estoy, es un modelo muy simple que se llama Learn by Investing, Aprende Invirtiendo, donde cada mujer, también hombres, está abierto a hombres, nunca somos eh, inclusivos, no somos discriminatorios, pone 10.000 dólares. Esos 10.000 dólares se, se, se combinan en un fondo, y en ese fondo lo que hacemos es ver empresas cada mes, entre cuatro empresas eh, cada mes, en los que decidimos invertir o no, pero hay unos líderes que, en esos fondos que son gente que son inversionistas profesionales y que ya saben lo que están haciendo, que lo que hacen es eh, enseñar a las otras participantes en el fondo a invertir. De esta manera empoderamos a esas mujeres y esas mujeres se vuelven inversionistas a su vez, que a su vez van a entrenar a otras inversionistas en fondos subsiguientes. Normalmente hemos creado de, de dos o tres a fondos de este estilo por año y cada año vamos generando más fondos en donde mujeres invierten en mujeres. Lo que me gusta en los fondos de portfolio es que no solo invertimos en mujeres, porque hay muchos eh, inversionistas en Venture Capital o inversionistas hombres que dicen, oh, es que si solo podemos invertir en mujeres, nuestra pool se limita mucho y ne necesitamos tener más oportunidad. En el caso de Portfolia invertimos en cualquier cosa que cambie el mundo, pero simplemente porque somos mujeres vamos a mirar más, tender a mirar más los mercados que son creados por mujeres porque somos las compradoras. Y por supuesto vamos a mirar con más detenimiento a las emprendedoras y a las minorías. Y como estadísticas invertimos muchísimo más en minorías y en emprendedoras porque somos mujeres y tenemos una visión diferente de lo que el mercado quiere. Perfecto. Muchos comentan y preguntan que si pueden los panelistas sugerir organizaciones, inversores, ángeles o inversionistas específicas, cuáles serían y cuáles invierten en negocios con fundadores de grupos marginados. Eh, hay una lista bastante interesante en una de las eh, asociaciones a la que pertenezco que se llama el Angel Capital Association.org. Uh, y ahí se ven todos los fondos que invierten en mujeres. También como parte de mi fellowship hice un estudio sobre quién está invirtiendo en mujeres y en minorías. Eh, entonces, hay varios, varios fondos que se están creando últimamente y varios grupos de angels que, que invierten específicamente en mujeres y minorías, como puede ser Golden Seeds, Springboard, Cross Culture Ventures. Eh, hay muchos, muchos otros eh, fondos que, que pueden ver en, en angelcapitalassociation.org. Interesante. Una pregunta desde Perú, la hace Lisset. ¿Quién quiere saber cómo se conecta con otras emprendedoras de otros lugares? Hay muchas redes también para conectarse. Eh, dos de las latinoamericanas que han funcionado muy bien y que creo que también están promocionadas en este chat es eh, la red de We Américas, de emprendedoras latinas, eh, que se ayudan entre ellas a promocionarse y la red We Exchange que no solo ayuda a la promoción de empresarias eh, latinas eh, sino también que ayuda a, a las empresarias a conseguir financiación que es lo más importante bueno y, también, y, y, eh, también sigue adelante Perdón. Eh, la plataforma que se llama Mujeres Conecta américas del Banco Interamericano también con el apoyo del, de Google eh, a la fecha tiene 35 mil mujeres empresarias, también recomiendo que, que, la, que miren esta plataforma como una manera de conectarse. Perfecto, muchas gracias. Desde la Embajada de Cuba, La Habana, preguntan, ¿qué consejo pueden dar a mujeres emprendedoras en Cuba y otros lugares que no tienen mucho acceso a las redes sociales o se les dificulta el intercambio con otras mujeres emprendedoras en el mundo? Esta está, esta está más complicada y supongo que, que, que una de las cosas más interesantes de, de, de, de sitios como Cuba es que los empresarios son muchísimo más uh, resourceful y resilientes. Es decir, que cuando uh, hay problemas que igual no hay en el primer mundo, uh, es muy interesante que, que las soluciones son muchísimo más creativas. E, igual ese es el tema eh, y, por ejemplo, hay una empresaria chilena que está intentando, eh, ha, ha, de hecho ha conseguido un premio por el, por el MIT hace poco, eh, solventar el, el, el, el hecho de que en muchos sitios todavía del mundo no hay acceso a Internet. Y ha creado un producto eh, que puede llegar a sitios súper remotos que no tienen buen acceso a Internet eh, a través de radiofrecuencia. Y ese producto en un principio va a servir para emergencias, como en partes como en Chile, eh, donde cuando hay terremotos o tsunamis se cae la red y no pueden conectar con nadie de ninguna manera. Eh, pero a largo plazo, eh, empresas como Unilever les gustaría utilizar este producto para poder llegar a áreas donde no hay internet. Así que muchas veces cuando tenemos esos problemas lo que tenemos que hacer es intentar solucionarlos e intentar crear maneras de acceder eh, a información y a otras personas, aunque no sea por internet, pues con otros medios que podemos crear nosotros mismos. Bueno, también tenemos otra pregunta para el BID. ¿Por qué es importante buscar intencionalmente la diversidad en su cartera? Eh, bueno, eh, o sea, nosotros eh, creemos que el desarrollo, no se hace desarrollo sostenible sin reducción de desigualdades, ¿verdad? Entonces, eh, creo que está en el eh, DNA quizá del banco que, eh, que esta temática, tanto de igualdad de género, cuanto igualdad étnico-racial, eh, esté eh, transversal, transversal a todas nuestras operaciones, eh, pero de manera intencional, eh, nosotros sabemos que, que invertir en mujeres eh, eh, es, eh, hace con que la inversión en desarrollo sea más efectiva. Estudios de Harvard demuestran que para cada dólar recibido una mujer reinvierte en su familia y su comunidad 90 centavos. Entonces, ese 90% de, del ingreso de las mujeres es eh, destinado entonces para me, mejoramiento de la calidad de vida de estas familias y de estas comunidades. O sea, entonces además de esta mayor efectividad en desarrollo, reducción de las desigualdades, que ya sabemos que eh, nuestra región es una de las más, si no la más desigual eh, del mundo o sea, sea a través de la generación de empleo para una, un segmento eh, de, por ejemplo, jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo de casi un 15 millones, que son casi 15 millones. Para todos estos problemas, nosotros eh, creemos que eh, invertir y mejorar la productividad de las pequeñas, medianas, microempresas, nos ayuda a superar estos problemas. Entonces, eh, desigualdad es ineficiente eh, y obstaculiza el crecimiento. Entonces, hay que hacer inversión y, eh, para buscar mayor igualdad en este, en este sector también. Gracias. Una pregunta para Yulisa Prado de Rezo Scores. ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? Um, hmm. EL MEJOR CONSEJO QUE YO HE RECIBIDO es um, de ser paciente con mí misma y de ser paciente con, con, con, con, con, lo, con lo que tengo y también formar mi, mi equipo. Como Yo creo que, especialmente en el principio, Um, trataba de yo hacer todo, completamente todo. Y era. No, no podía hacer todo yo misma. Entonces, yo. Um, invertir en un equipo, invertir en ser paciente con ellos, enseñarle lo que, lo que está en mi mente y tratar de, de um, hacerlo en realidad. Fue muy importante. Entonces, como, como dijo Juliana, el equipo no eres nada si no tienes un equipo fuerte. Um, con quien tú puedas contar con. Entonces, ese fue mi mejor consejo, es que invertir en tu, en tu equipo y que sean pacientes juntos. Muchísimas gracias a yulisa Bueno, lamentablemente, pues el tiempo es, es rápido en estos eh, temas de redes sociales. Estamos ya al, a, al tope. Muchas gracias a nuestros estimados panelistas por una discusión tan vibrante y gracias a nuestros televidentes en línea, a los grupos participantes y a las embajadas de los Estados Unidos y American Space que han ayudado a hacer de este un gran programa. También nos gustaría especialmente reconocer a aquellos que participaron en grupos eh, desde otras partes en las siguientes ubicaciones. Por ejemplo, el Centro Colombo-Americano en Cali, Colombia, el Centro Venezolano-Americano del Centro en Caracas, Venezuela, el Centro Venezolano-Americano en Las Mercedes, en Caracas también, el Centro Cultural San Pedrano en Honduras, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, en Cuba, el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano con dos redes de mujeres emprendedoras en Nicaragua, en Managua, exactamente, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Chincha, Perú, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Chiclayo, en Perú también, la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Panamá, por supuesto en Panamá, la Universidad Católica en Esmeraldas, Ecuador. También nos gustaría resaltar algunas de las iniciativas que el gobierno de los Estados Unidos ha estado apoyando para promover el emprendimiento de las mujeres en la región. Algunos de estos grandes recursos incluyen la iniciativa OPIC 2X Américas, anunciada por la asistente del presidente y la asesora Ivanka Trump, que apunta a movilizar 500 millones de dólares en capital privado para invertir en proyectos que empoderen a las mujeres en América Latina. We Americas. Este proyecto brinda a las empresarias apoyo de consultoría de negocios, de tutoría y oportunidades de inversión que facilitan el éxito a largo plazo, promueve también el crecimiento económico inclusivo en América Central y promueven la igualdad de género y el empoderamiento económico también de las mujeres. Hay un programa regional de capacitación y certificación para centros de desarrollo de pequeñas empresas en América Central, implementado por, su, por Sempromipe. También tiene como objetivo es ampliar el asesoramiento y los servicios empresariales para las pequeñas empresas que son propiedad de mujeres y promover, por supuesto, el espíritu empresarial de las mujeres en América Central. Los siguientes países van a ofrecer asesoría y servicios a empresas propiedad de mujeres. Mucha atención, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. La iniciativa de jóvenes líderes de las Américas, YLAI es un programa de intercambio profesional para empresarios caribeños y latinoamericanos menores de 35 años. En combinación con un anfitrión de los Estados Unidos, en su campo de experiencia, los becarios pasan, a un, me en un, pasan un mes aquí en los Estados Unidos para obtener valiosas habilidades de desarrollo profesional. Cualquiera puede unirse a esta red en línea de YLAI que proporciona herramientas y recursos para emprendedores. Tenemos por otro lado el Fondo de Emprendimiento de Mujeres, que es un fondo de emprendimiento para mujeres, una plataforma de microfinanciamiento de financiación colectiva para mejorar el acceso de las mujeres al capital mediante la combinación de los préstamos dólar por dólar provistos a través de Kiva.org. Estos recursos permiten a las mujeres empresarias acceder a a préstamos. Por otro lado, está la Alianza para la Empresa Artesanal, que es un esfuerzo de colaboración de más, de más de 150 organizaciones, corporaciones e individuos que trabajan juntos para promover el potencial completo del sector artesanal. Esta es una iniciativa que creó y también comparte de forma gratuita un conjunto de herramientas para que las artesanas puedan participar. Termino para hablar sobre la Iniciativa de Financiamiento de Mujeres Empresarias o Wi-Fi, que la Casa Blanca lanzó Wi-Fi en la cumbre del G20 en el 2017 y tiene como objetivo de Wi-Fi es involucrar a las finanzas del sector privado para catalizar los préstamos y la inversión en negocios de mujeres Wi-Fi. También combina eso con asistencia técnica, por supuesto complementaria, como la mejora de habilidades y el acceso al mercado para permitir que las pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres y dirigidas por mujeres, Prosperen. Si ustedes desean obtener más información sobre estas eh, oportunidades, comuníquense con la Embajada de los Estados Unidos, por favor, en su país. Finalmente, también asegúrense de sintonizar, por supuesto, el próximo chat web de Diseño Afro a fines de enero, donde vamos a cubrir la seguridad inclusiva. Pueden mantenerse actualizados sobre esta serie de web chat y otros programas suscribiéndose a Share America al final. De la página, por favor, acuérdense de llenar esa encuesta después de el programa. Es una encuesta que encuentran al final de la, pájica, de la página. Para cerrar, quiero terminar con la frase de Juliana, de Julisa Juliana Garaízar. Las ideas son gratis, pero las oportunidades necesitan un equipo. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos en la próxima vez. Uh -huh.